el desarme de los grupos violentos que se hacen pasar por colectivos comunitarios y causan terror en la sociedad venezolana. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.